Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos a Toxic Game Channel nuevamente. Eh, tengo ganas de un poco de acción. ¿Creéis que la podré encontrar? ¿Creéis que podré durar hasta el 2023? ¿Hasta que salga el Starfield con los pocos juegos que tengo? Vamos a matar unos cuantos niños ratas. Que me apetece, me, me, me desfoga, me, me, me... Es bueno para la salud. al sótano de la Casa Blanca vale pues vámonos para el sótano de la Casa Blanca una gente necesita apoyo. ahora una, una gente necesita apoyo reúnete con el agente Kelso al sótano, evidentemente, claro. Sí, por es una heroína. Dime qué hacías la. Mhm. Por cierto que creo que esto ya. Voy a ir a por los hijos verdaderos. tienen que estar muy lejos, tienen que estar por ahí atrás con pistola ah, mierda están comiendo un enjambre nada más que para ellos maldita sea a la derecha hay enemigos está bien cargadito de enemigos por ahí Espérate, nosotros hemos llegado al sitio o no. Este es el sitio. Zona controlada por los hijos verdaderos, sí. ¿Por cuánto? ¿Por cuánto tiempo? aliados cercanos lo mismo cuando llegue ya no, ahora ahí está, que te he dado bien bien, un enemigo bien protegido wow. pues nada pues que venga para acá ahí está voy a tirar una granadita por ahí granadita, que se ve que todavía no, no se han enterado muy bien ¿habrá otra granadita por aquí? ahí está, y dale, dale espérate que voy a coger el, el grande, ahí toma ya hostia que se venía para acá, ¿qué haces tú desgraciado? te ayuda a ver, ¿no? Bueno, mal, menos mal que, que este NPC ha servido para algo. Qué bien. Bueno, pero todavía queda ahí el tío ahí. Está muerto. Ahí está. Y este. Tú no te puedes ir aquí, hombre. No, hombre, que te vamos a echar de menos. ¿Usted qué? Se aproximan enemigos. Hostia, otra vez. Vienen enemigos. Vienen por ahí. Ten cuidado porque vienen por ahí. Vamos a echarle un... Muerto. Bien, ahora el otro. Allá por ellos, hombre ¿de dónde saldrá? ¿de dónde saldrá? El enemigo protegido muy muy bien armado. Voy a coger... Uh, uh, uh, uh. Está retumbando hasta el suelo y todo. Hostia. ahí vamos a ver si hay algún otro por aquí tu amigo está muerto uno menos ahí está, ya le da un torperolo pero ahí queda otro ahí queda otro bien, bien, perfecto perfecto almacén desbloqueado tomad todo lo que necesitéis mis pequeñas mis pequeñas alguien necesita mi ayuda así que tengo que irme de aquí ¿vale? muchas gracias de nada tengo que ir a salvar a alguien que esté aquí. Vamos a ver dónde está el amigo.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 Perfecto. Oh, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera. No, coño, no, coño, no, coño, no, coño. No, coño. Pero vamos a ver. Pero ¿por qué te vas del otro lado si estábamos haciendo una pinza bien? Si te vas para el otro lado podemos atacarle desde los dos francos, coño. Dios. Sí. Tal y como estamos, no tengo ninguna más, vale, pues nada, a intentar con las granadas y, evidentemente, con. Bien. Mierda, venga, ahí está, perfecto, eh, uh, cuidado. con tantos disparos en el ano no creo que alguien pueda sobrevivir mucho. Cherif, ¿Cherif? ¿Tú te crees que un sheriff haría lo que ha hecho este tío con el colega? ahora por allí ese es el punto entonces tendremos que subir, ¿no? no puede ser, no sé no tiene pinta a ver no sabe, ah, pero esto no, no puede ser tan difícil no, no puede ser tan difícil quiere que vayamos al piso arriba tiene que haber una escalera o algo por aquí cerca. Ah, mierda. Sí. ¿Y esto? ¿Y esto? En primer lugar vamos a ver con perspectiva por dónde podemos subir y por dónde no. Los enemigos han estado apostados ahí arriba, así que tiene que haber un sitio, tiene que haber una escalera o algo para llegar hasta allí. Tiene que haber alguna manera. Había un cable ahí. No lo veía. Veo menos ya que un, que un gato escayola. Pero bueno, da igual. Sigamos para adelante. Ya por lo menos estamos en la planta de arriba. Ahora, ahora vamos a ver. Tengo que aquí sí que va a haber... pelea A ver, el colega está por ahí. Pero los enemigos están ahí en plan apostándose para intentar matarlo. Intentar matarme a mí, que me ven ahí, que estoy... Total, la única solución que veo es ir para donde está él arrastrándome si hace falta es tú me va a quedar poca vida pero bueno, mira, si me queda poca vida me quedo aquí yo por lo menos estoy más cerquita más cerquita de él para que me ayude, si no, no puedo hacer nada, que no puedo hacer nada? tenemos que haber entrado los dos venga, no jodas, ¿y por qué no me deja mover la cámara? nunca me deja mover la cámara cuando estoy en el sol, así por lo menos puedo ver lo que están haciendo los demás porque yo ahora mismo sé que el, el compañero está justo al lado lo que no sé es cómo le está yendo en la batalla se ha llenado de vida así que lo mismo tenemos suerte Y pero fíjense que bueno con la que me he topado con la que me he topado que la más me han matado del tirón Estoy pensando, podría haber tirado una, una, una, un enjambre y hubiera por lo menos eliminado unos cuantos. Porque lo que me he topado es con, con un montón de berracos que el, el otro se ha ido. Ha hecho bien, porque si no, no.. sé sinceramente si va a venir por mí me va a ayudar o no me va a ayudar si va a poder le va a dar tiempo porque le están atacando desde desde el frente y desde este lado también así que Fuh, hasta a punto de que lo mataran ahí va un loco ahí. a ver mira, mira, mira cómo se comporta la inteligencia artificial de, del juego de, de división está eh? ahí recargando disparando, evidentemente no. aquí está el colega y fíjate eso es lo que han colocado ahí al ladito mía para que no me... para que ni siquiera me ayudara, fíjate tú. Ya está más cerca el colega. Pero este se nota que está bien petado. También está fuertote. Te has comido un poquito, te has comido un poquito, ¿eh? Anda que no, te has comido una buena. ¿Qué mierda de granada es esa, por Dios? Así no se puede ganar una guerra, por Dios. Dele a ese hombre mejores recursos. Hostia, ahora sí que me está ayudando, ya menos mal. Ya me podré reincorporar. Hostia, qué bueno. Mío, que le estoy disparando en la cara esa protección las quiero yo ¿eh? Parece que te has ganado Bien hecho. soy de los que tengo que volver porque esto es mío esto esto me todo es mío Lo he ganado, me lo he ganado, esto es mío. Vuestro chiringuito ahora es mío. A ver cómo van por aquí. Creo que ha Zaido y todavía quedaba. Todavía quedan enemigos. Gounds to the left, jokers to the right, I am still going to lo with you. And then I stay lo with you. Compañía Buren, un kilómetro y medio. Bueno, vamos a pasar a volver Viaje rápido de nuevo, <risa> mientras que él iba corriendo para allá, yo me iba perdiendo, no pasa nada, puede seguir, decir, oye, tío, lo siento, me había perdido por el camino, se ve que estoy siguiendo la eh, una misión de, de, este, de esta persona bueno. Vamos a ver, vamos a ver. Vale, si hay que coge por aquí, se coge por aquí. desconectado a ah, venga no jodas venga no jodas se ha desconectado solo ¿eh? ustedes, ustedes sois testigos ¿eh? se ha desconectado solo ay dios mío es que claro bastante bastante hace que es que parece magia negra en, en realidad eh, que parece magia negra la serie X, ¿vale? Porque va tan bien, se enlaza a, a la consola, el ordenador, y puedes hacer prácticamente con, con ella todo lo que quieras, hacer un gameplay, grabarlo. Eh, yo es que no, no soy muy bueno para, vamos, no, no entiendo exactamente, he visto algunos tutoriales y luego nunca me aclaro de cómo cómo hacer un stream en condiciones y que podáis ver eh, el juego in situ y poder interactuar con, con la gente, pero a otros les, les resulta muy sencillo, bueno, vale pero esto es para que veáis más bien eh, el, el, que es inigualable ¿no? el, el, el potencial gráfico que tiene eh, de jugabilidad, de funciones que puedes hacer que la otra no tiene y por ejemplo eh, una cosa que no tiene o no tiene muy bien perfilada, to, todavía no tiene muy bien terminada es la de Hacer stream eh, desde la misma consola. Eso se puede hacer y no se puede hacer. O sea, es es como ahora estoy haciendo, pero sería mucho más. Eh, en fin, es mucho mejor que, que lo del tema del stream, sí que se hiciera desde la propia consola. Mucho más sencillo. Tienes por qué. Estar tampoco en un setup ni nada. Puedes estar tirado en el sofá de tu casa. Me encantaría. Hostia, un stream tirado en el sofá. Así, mando Así. <ríe> Con el cigarro en la boca. <ríe> Me encantaría. Sí, hay, hay tías que se ponen en... en... En, en bikini en, un, en una, una una asquerosa piscina que ya tiene que tener el agua ya una... y cobran ¿eh? oye que se hacen ¿eh? que ya hemos visto el caso de Amoran y lo que cobra vamos muy bien para ella, espero que lo invierta ¿eh? desde luego, bueno ya lo está invirtiendo ya lo está invirtiendo en eh... Eh, cuidado que, que, que es que tiene acciones incluso en en, en en Activision, creo que fue. Sí, creo que fue en Activision. Que compró. Que compró. Pues bueno, pues nada. Eh, pequeño vídeo. Pequeña peleita que hacía falta. Desfogarse un poco. Y hasta la próxima, amigos. En el próximo vídeo de Toxic Game Channel, nos vemos en el próximo vídeo, como he dicho.